Muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente Aquí con ustedes en Irreverentes En Avia Yala Televisión Canela Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Andrés, buenas noches Nata, Alem, Mauri, qué gusto estar Aquí hoy día también con ustedes Alem Kisbert, hace tiempo aquí a mi derecha ¿Cómo estás? Buenas noches <risa> Eso fue muy bueno, buenas noches Público de Avia Yala, señorita, señorita Caballeros, buenas noches Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, buenas noches con tertulias, con tertulio tiempo, que no decía eso. Uh -huh. Yo la público, ya la sigo ronco, no sé por qué. Que será? Ojalá no sea COVID. No, pero pero yo, porque yo, ya, yo yo ya yo se curó. Hace un poquito, ¿no? sí, ya se curó. Bueno, Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, Cane, Mauricio, Ale, y a toda la audiencia de Avellala, que tengan una muy buena noche. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas para tratar. Un tema es actualizarnos con respecto a lo que está pasando con la resistencia juvenil Cochala. Hoy día se abrió juicio oral con una decena de testigos en contra de los cabecillas de esta organización que fue catalogada como paramilitar por parte de del GIEI. Eh, Yacir Molina, Milena Soto, Mario Vascope, Fabio Vascopé, eh, y quizás se me está escapando algún nombre, pero que fueron personajes bastante populares, entre comillas, durante la crisis del 2019 y en el 2020 y que en medio de eso atentaron a lo que hasta ahora pues, supuestamente atentaron hasta que tengamos una sentencia en contra de la eh, fiscalía en, en la ciudad de Sucre y por lo tanto están siendo enjuiciados. ¿Qué piensan los irreverentes? Si esto es persecución política, si es un juicio correcto y además nos va a servir para refre refrescar la memoria en torno de esta agrupación que como les digo, por lo menos el GIEI recomendó que se debería desmantelar sí o sí para evitar que el paramilitarismo, el, la, los parapoliciales se asentaran dentro del territorio boliviano. Al mismo, día, hace un, al mismo tiempo, hace un día, hubieron elecciones subnacionales, como los decimos aquí, en Ecuador y vieron muchas sorpresas en este caso de que la fuerza del expresidente Rafael Correa se impuso, arrasó en casi todo el país y además se impuso en ciudades que son históricamente de la derecha del Partido Social Cristiano como es Guayaquil o Quito. Por lo cual se auguran algunas transformaciones en un país que a pesar de que casi todo el continente estaba girando a la izquierda en la segunda ola progresista, ese país por lo menos se resistía. Pero capaz está cambiando. También se han hecho unas preguntas para el referéndum que nuevamente, a pesar de que los sondeos daban la victoria al presidente Guillermo Lazo, la población se dio la vuelta. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Será que el, el partido de Rafael Correa va, va a volver al poder? Pues bueno, estaremos analizando eso. Vamos adelante con nuestra primera nota, por favor. compañeros, no hemos cometido ningún delito, ni uno solo. Todo se está llevando a cabo en mérito a imágenes, en mérito a declaraciones. Jamás hemos golpeado a ninguna mujer, jamás hemos hecho nada de los que nos están acusando, todos son pruebas inventadas, testigos inventados. Y no hemos hecho nada, solamente hemos, hemos defendido nuestra casa, que es Cochabamba, no hemos hecho daño a, a las personas. Yacir Molina acaba de agredir a uno de nosotros, acaba de agredirme dentro de la policía. O está sea, Mírenlo a este señor, este es el delincuente, el verdadero delincuente. Esta señora no sé qué le pasa, no sé quién es. Pero Donde Yacir Molina ha empezado a agredir, nos ha agredido verbalmente, físicamente a nosotros. Esto es Yacir Molina, esto es la resistencia de esta parte, de parte del señor Yacir Molina. ¿Y por qué estamos todos procesados? Gracias a ese sujeto. Y bueno, escuchábamos algunas afirmaciones de los imputados que no agredieron a nadie, que no pasó nada. No sé, Canela, ¿tú cómo analizas esto? Bueno, yo, me, yo retrocedería hasta el 2020, ¿no? a la elección del 2020, y preguntándonos así, ¿por qué hemos votado el 2020? Yo creo que hemos votado por, por distintos factores. Primero, por volver a la estabilidad económica, por eh, que haya un buen manejo de la administración pública en general, sobre todo en ese momento de la pandemia, pero también para que pare la, la, la injusticia, para que pare la violencia. ¿no? Y la violencia ha sido eh, protagonizada por estos grupos paraestatales. También en 2019, 2020 ha sido eh, protagonizada por también desde, desde, desde el gobierno de facto, por Arturo Murillo, por ellos, pero por estos grupos, ¿no? Entonces, creo que lo que está sucediendo ahora, que haya un juicio, que, que lo podamos ver, que, que, que es, es, es parte de una demanda popular, ¿no? Es parte de, de, de hacer justicia para la gente, ¿no? Es, es algo que, que teníamos adentro y que tenemos que resolver de alguna forma. Yo creo que todavía no tenemos cerrado el relato de qué ha sucedido del todo, ¿no? O sea, decimos hubo golpe, otros dicen no hubo golpe, hubo fraude, no, otros decimos no hubo fraude, pero más allá de ese relato que, que, que se queda en, en, en nimiedades, hay cosas profundas que deben eh, tener solución, tener y, y, y, bueno, la justicia es una de las vías para ello. No creo que sea la única, por cierto, pero sí creo que es una y que ahora la necesitamos, ¿no? Por ende creo que... Eh, bueno, estamos todavía en, en, en, etapa, en la fase testifical, eso va a tomar algún tiempo todavía, pero es ya, son pasos, son pequeños pasos y son golpes certeros a todo este modelo de violencia que se nos había impuesto en 2019. Entonces, vamos, en optimismo por lo menos, algo. Ale. Sí, a ver, eh, no hemos hecho nada, me parece hasta hasta gracioso, no no va a haber nadie que los defienda de manera masiva, Muchos videos, muchas imágenes, declaraciones, han constatado que este grupo, la Resistencia Juvenil Cochala, realmente eran atentatorios contra el bienestar social y el bienestar institucional. Pero de ahí saco dos preguntas. Una, eh, la primera, ¿existe una inestabilidad institucional para que estos grupos no solo aparezcan, no solo existan, sino ejecuten sus discursos? Y la respuesta, por supuesto, es sí, hay una inestabilidad institucional y eso no depende de los varios grupos de seguro que hoy por hoy se están organizando para actuar de la misma manera. Entonces, eso no depende de ellos, sino depende del aparato institucional, llámese gobierno central, subnacionales, gobernación o alcaldía, que están dentro de ello por irresponsabilidad. Y la otra pregunta, eh, ¿hasta qué punto podemos seguir confiando en la policía? Más allá del sujeto corrupto, más allá del, de los policías que nos andan agrediendo, sino como institución pública de seguridad ciudadana. ¿Hasta qué punto podemos creer en ello considerando las, las intenciones políticas y partidarias que tuvo este sector en el 2019? Entonces Esa es una pregunta que hay que aclararnos. Y en función a eso va el tema de eh, qué pasó en ese momento con el grupo de inteligencia, el aparato o el sector de inteligencia del gobierno. ¿Qué es lo que hizo? Realmente no sabía nada. Si en el caso que realmente no sabía nada, vuelvo a recalcar, hay una inestabilidad institucional muy, muy fuerte. Y si en el caso sí si estaban enterados de todo este aparato político, ¿qué pasó? ¿Hacia cuál se es están apuntando? ¿Hacia el bienestar institucional de la realidad nacional boliviana o a intereses político partidarios? Me quedaría con eso. Nata. Creo que es importante ver cómo se constituyen estos grupos, ¿no? en el caso de la eh, Unión Juvenil Cochala, incluso de la Unión Juvenil Cochale, etc. Resistencia Juvenil Cochala, perdón. Eh, la forma en la que actúan durante el 2019 es una forma muy coordinada. Eh, tienen entrenamiento, tienen armas, tienen bazookas artesanales, tienen incluso equipamiento, ¿no? o sea, desde los pantalones, hasta las botas, hasta las chaquetas, o sea, hay toda en un, en una indumentaria, incluso responden a cierto tipo de comandos. Uh -huh. Este tipo de organización no es algo que nace de un día al otro, no es algo que somos ahorita los cinco, nos organizamos a hacer algo. Esto tiene tiempo, tiene preparación, tiene cierto tipo de características, porque la forma en la que responden es de manera muy rápida, incluso haciendo uso del instrumento de las motos, ¿no? o sea, tú escuchabas la moto y sabías que estaban llegando, incluso se llega a generar cierto tipo de susceptibilidad hacia la población en general. Entonces, creo que es ahí donde nos habla y nos dice que la conformación de estos grupos venía ya de tiempo atrás, entonces es ahí donde podemos decir que se estaba teniendo toda la intención que después de las elecciones generales de ese año, del 2019, haya un, un estado de inestabilidad, hay un estado de terror, donde estos grupos hacen gran parte, no son el brazo armado, no oficial de, todos, de todo este movimiento cívico, comiteísta, etcétera donde van a actuar de manera muy eficiente, ¿no? que básicamente era aterrorizar a la población. Entonces, cuando nos remontamos a, a ese hecho que todos lo vimos, hay una, hay una ciudad que es testigo de todo lo que sucedió, no, es de, no, no quiere decir que son testigos inventados, que no pasó nada, o sea, hay toda una ciudad que escuchaba la moto, creo que ya sabía que estaban llegando, entonces eso, eso me parece que nos da indicios de lo que sucedió en el 2019 en el caso cuando tratamos de entablarlo como el go golpe de estado, igual recordar que Yacir Molina, el, el cabecilla de estos, el año pasado dijo voy a hablar, mm. y ya lanzó algunos nombres, no eh, lanzó el nombre de Fernando Camacho, de Rómulo Calvo de autoridades actuales de Cochabamba, de un concejal y del propio Manfred Reyes Villa, entonces dice, nos financiaron, porque claro, o sea, es, ingenuo, es ingenuo creer que toda esta indumentaria que ellos manejaban y toda esta logística que manejaban la hicieron vendiendo sándwiches, o sea, no tiene sentido, recibieron financiamiento, hay giros bancarios, o sea, hay un montón de pruebas que nos hablan de una eh, intención de mantener a una ciudad aterrorizada, entonces ahorita estamos viendo la eh, materialización, o sea, mediante la justicia, se está demostrando y se está develando eso, ¿no? Incluso el mismo Yacir Molina dice en algún momento, no, hemos sido instrumentalizados por gente que ya ni siquiera da la cara por nosotros. O sea, Obviamente que no van a dar la cara por ellos, porque han sido el brazo del terror, básicamente, de Cochabamba. Incluso en otras ciudades, acá La Paz llegaron también. O sea, se, no, no, no, se, se tiene conocimiento de que llegan, incluso se alojan en el monobloco, con los de la Unión Juvenil Cruceñista, entonces había todo un aparato a nivel nacional. Hay que ver también qué pasa con el grupo aquí en La Paz, que era mucho menos fuerte, por lo tanto se apoyen estos otros que están mucho más institucionalizados. Resistencia kilómetro cero, que se llama aquí, ¿verdad? Sí, pero se desarma mucho más. O sea, no tiene la potencia que tiene Cochabamba y que tiene Santa Cruz. Por eso sí. me llama mucho más la atención lo de Cochabamba. ¿De dónde nacen? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes los conocían? Entonces, un poco por ahí. Mauricio. Sí. Eh, <coughs> por lo que entendí, el, el, el tema de no hemos hecho nada... Era una, era una acusación en realidad hacia Yacir Molina, uh -huh. o sea, eso es lo que yo entendí del video, es decir, la, las, la, la, la, la, la amiga y los dos amigos lo que decían era, él es el culpable, o sea lo, lo acusaban a él, no es que decían, la, la, la resistencia juvenil no hizo nada, uh -huh. y eso me parece que va justamente con lo que dijo Nata, ¿no? el hecho de que, de que el año pasado Yacir Molina dijo, voy a confesar, voy a hablar, a ver si le dejan hablar, ¿no? Porque recién al de la Fel al exdirector de la FELQN, le dijeron no, esto no es para conferencia de prensa, no vas a hablar. Yo sospecho que a Yacir Molina sí le van a dejar hablar, no sé por qué. Eh, lo que me lleva al punto, eh, <coughs> porque creo que no hay mucho debate, los están, los están acusando, según lo que yo leí, todo por eh, afectar la fiscalía, es decir, la edificación de la fiscalía. Uh -huh. Que es grave, sí, por supuesto que sí es grave y, y, y además puede llegar a ser muy peligroso. Pero a mí lo que me parece que sí fue grave que, que, que, que hizo la, la, la resistencia juvenil fue el ataque a la alcaldesa de Vinto. Estoy, uh -huh. sí, sí, sí, el 6 de noviembre. Exactamente. Eso eso es lo que a mí me parece grave y es lo que me parece que debería de estar siendo el hilo conductor de todas estas acusaciones. ¿Por qué no lo hacen desde mi punto de vista? Porque no, sabe, no saben quiénes fueron, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, sí es una organización que se organizó para quemar la fiscalía o para, para dañar la fiscalía, pero... Y mucha audiovisual, prueba audiovisual de ellos, ¿no? Claro, Pensando. sí, sí, sí, pero, uh -huh. pero, pero a mí me a mí me preocupa un poco el por qué no van al, a lo que a mí me parece más, más grave. No estoy diciendo que, que se quemen uh -huh. las fiscalías, pero me parece mucho más grave el ataque que sufrió la, la, la, la, la señora, me parece terrible. Eso uh -huh. fue, una, fue, fue el brazo deslegitimador del 2019, uh -huh fueron literalmente el aparato que se encargó de delegitimar absolutamente todo. Si es que fue una lucha ligeramente justa, se fue al caño por gente como la Resistencia Juvenil. Yo honestamente creo, y seguramente me van a reñir, eh, pero creo que con Hades, no con Hades, oposiciones, no oposiciones, le hacen un muy flaco favor a la población opositora al defender a la Resistencia Juvenil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la resistencia juvenil es la cara de lo que no debió de haber pasado el 2019. Uh -huh. Y, y solo, solo para terminar, y me parece interesante lo que dice Alemdel: ¿desde hace cuánto están allí? ¿Por qué inteligencia no sabía? Sabían dónde comía Carlos Valverde, pero de esta organización que lleva años, que lleva mucho tiempo planificándose, ¿no sabían nada? No sé. Yo no sé si. Insisto, sabían que Carlos Valverde comía con, con Doria Medina. Eso era más importante que saber de estos grupos, desde mi punto de vista racistas y violentos, es que la inteligencia en, en Bolivia lamentablemente está enfocada en sectores que no tienen que estar enfocados, que son los opositores, perdónenme, pero legales y legítimos. Y en vez de eso, no les importa que se junten estas personas a, a crear zozobra, o si sí sabían. Y en caso de que sí hayan sabido, lamentablemente creo que nunca lo vamos a saber, pero sería grave. yo Creo que lo, eventualmente se sabrá, ¿no? En el 10 de octubre del 2019, 10 días antes de las elecciones, hubo eran Cabildos en varios departamentos, ¿no? Aquí en el de La Paz estaba María Linda incluso, claro. ¿no? En el de Cochabamba estaban los de la resistencia juvenil Cochabamba, Cochala, pero todavía no existía la resistencia juvenil Cochabamba, Cochala oficial. Uh -huh. Pero ya estaban articulándose como tal y ya diciendo que iban a desconocer los resultados electorales. O sea, como dice Mauricio, ya, ya hace un buen rato estaban bastante organizados. Si se sabía o no se sabía, ambas respuestas no pintan bien para quien estaba ahorita digamos en la inteligencia en aquel momento. Última pregunta sobre este tema y pasamos al siguiente. ¿Cuál es la importancia de hacer juicios a estos grupos. Ay, igual, les voy a pedir más que todo a Mauricio, porque los demás quieren comentar. te he entendido que tú la conoces, Andrea Barrientos, y igual fue agredida por sí. la Resistencia Juvenil. No, es, es un grupo que incluso, bueno, agredió a distintos espectros políticos. Sí, sí. Eh, y sí, esto tiene parangón con lo que le está pasando a la Resistencia Juvenil Cochala, con lo que es la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces, empezamos contigo, Alem. Mira... Yo tengo una hipótesis medio rara. Uh -huh. A ver, eh, Noemi Klein nos dice algo bien interesante. Cuando se plantea el proceso de dictadura, se hace dos experimentales, Argentina y Chile, para ver cómo se puede implantar con la dictadura el proceso o el sistema neoliberal. En Bolivia no, se hace una dictadura muy, muy, muy sacada de los pelos. Entonces, la tesis para el neoliberalismo, según Klein, es la democracia y con partidos de izquierda porque allí está el Frente Popular que hay que controlar, a ellos se los tiene que controlar. Entonces Bolivia se nos muere, la frase es célebre, y desde ahí 21.060, neoliberalismo de un partido de izquierda y demás. Entonces, mi, mi hipótesis es, ¿qué realmente querían el 2019? Asumir el poder con un candidato único, que tenían todas las posibilidades, que no fue, cada quien se empezó a fracturar, que puede ser parte de una estrategia o simplemente deslegitimarlo y anularlo políticamente al señor Evo Morales y sustituirlo por cualquiera. Y en este caso el cualquiera fue el señor Arce Catacor. Entonces, el señor Arce Catacor es de izquierda, tiene un perfil altamente, eh, no burgués ni capitalista, voy a utilizar otro término, eh, más tecnócrata. Y en función a eso, ¿cuáles van a ser sus nuevas miradas políticas? Ya a principios del, del, del programa, hace un año un poco más, lo planteaba. El nuevo sistema neoliberal o el, o el crecimiento del sistema, del sistema de mercado capitalista y de explotación de materia prima va a venir a la cabeza del señor Catacora. Y es lo que está pasando. El señor Catacora no está tocando nada sobre el tema económico. Tomen minería, tomen litio, todo eso. O, el, o, el, o la gran eh, riqueza de, de, de plata que se ha encontrado por una empresa canadiense. O las ausencias de oro que hay en el Estado. O los recursos internacionales, las reservas internacionales que ya poco a poco están mermando. Entonces, ¿cuál será la lógica? De ese momento, ¿qué era? Entonces, la justicia puede tener una cortina de humo que lo planteaba el día de ayer el compañero Mauricio. La justicia puede estar mostrándonos que estos chicos malos, que sí si lo fueron, es el problema. Y hay que anularlos, lo que planteaba Canel en varias oportunidades. Hay que empezar a, desde la raíz, hay que empezar a desmantelar estas organizaciones. Y se lo está haciendo. Pero por otro lado, ¿cómo está funcionando el gobierno? ¿Se dan cuenta? Y eso a mí me parece el debate de fondo que deberíamos de hacer. Vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis, eh, está hablando ahora el viceministro de autonomías, con, entiendo respectivamente en la Casa del Pueblo con respecto a las acciones que se están llevando a cabo en Santa Cruz con el tema de la pandemia, la, la vemos por favor en pantalla cuatro viviendas, pero todavía con los hay la lluvia se, ha, se han aumentado dos viviendas más, en Yanacachi han hablado de 30 viviendas, ¿No? Y hay algo muy importante que el presidente ha hablado con los alcaldes, los alcaldes se han comprometido a que esas viviendas eh, o esas personas afectadas puedan eh, Darles espacio, es decir, terreno para que puedan reconstruir sus viviendas. Entonces, se está trabajando bastante en ese, en, ese, en ese tema y bueno, hay que esperar que pasen esta época de lluvia para iniciar los trabajos correspondientes. La cuantificación se está haciendo, el presidente ha instruido a todas las instituciones que hagan eh, el trabajo inmediato de apoyo reitero, ya se ha atendido de manera humanitaria y en el tema de infraestructura, otros temas, lo vamos a hacer en el transcurso del tiempo cuando vayan bajando las lluvias se está habilitando se han habilitado carpas se va a seguir habilitando más carpas, se está dando el equipamiento correspondiente para garantizar la alimentación lo que primero se ha trabajado, ha sido de manera inmediata en resguardar la vida de la gente. Y en ese sentido hay la ayuda humanitaria de manera inmediata. Eh, hay algunos casos que han pasado el día sábado, por ejemplo, y ya el día de hoy ya se ha entregado la ayuda humanitaria en segunda oportunidad, ya se ha hecho anteriormente. Entonces, eh, la reacción inmediata de nuestro gobierno es para atender eh, a los municipios. También pedimos que las instituciones como la Gobernación, se pueda sumar, porque también cuando hay un desastre, no solamente es del gobierno nacional, sino también de las, de las gobernaciones, y esperamos que eso pase en el departamento de Santa Cruz, y esperamos que también pase en el departamento de La Paz, o en cualquier lugar donde eh, ocurran estas situaciones. ¿Hasta el momento se ha podido coordinar con estas instancias subnacionales que usted indica, viceministro? La coordinación, yo siento que los alcaldes han acudido de manera inmediata al gobierno nacional, han tenido respuesta, eh, lo manifestó estaba nuestro alcalde de, de Guanay que hasta que eh, las gobernaciones pidan más informes pues va a pasar mucho tiempo, sin embargo han tenido la respuesta inmediata de nuestro gobierno nacional, por eso es que instamos a que los gobiernos departamentales también coayuven en en estas situaciones, muy importante la complementación de su esfuerzo, los desastres naturales generan grandes pérdidas y es importante sumar esfuerzos, sin embargo, el gobierno nacional no ha esperado, que las gobernaciones nos toquen solo a la llamada de los gobiernos municipales ya se ha atendido de manera inmediata. No está... ¿En ¿Qué consiste más eh, esta ayuda no que va a llegar a estos municipios a y cuánto va a ser? El... Mire, eh, se están, se siguen cuantificando daños. Sin embargo, la primera acción ha sido coordinar con el eh, ministerio, con el viceministerio de Defensa para entregar la ayuda. a humanitaria, vituallas, alimentos, se ha podido coordinar, coordinar con algunos otros viceministerios, por ejemplo, han habido afectaciones a servicios básicos de, de agua potable, también se está coordinando para que ese, se restituya estos servicios, y luego se va a hacer ya la cuantificación final para poder establecer dónde se van a iniciar las construcciones correspondientes, ¿no? Porque, como decía nuestro alcalde de Mapiri, que la cuantificación era... Hace unos dos días 17 casas, pero hoy se ha establecido que ya son 24. Entonces eso puede seguir, puede seguir afectándonos y por eso estamos esperando que pasen eh, este momento de lluvias, priorizando el resguardo de la vida de la gente para luego iniciar la reconstrucción correspondiente. ¿no? le vamos a ceder. A... Y bueno, mil disculpas, eh, la, la conferencia no era con respecto al tema de la pandemia que hay también en Santa Cruz, sino a las inundaciones que ya han afectado a más de 5 mil personas en 12 municipios de Santa Cruz. Continuamos que, contigo, Canela. En su primera intervención, Alem decía que no es verdad, eh, que nadie los va a defender, ¿no? A, a, a la resistencia juvenil de nadie las va a defender. Y pareciera que aquí en la mesa estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, nadie ha salido en su defensa, ni mucho menos. Pero eso no es, no es real para las oposiciones en este momento, ¿no? ¿no? No nos olvidemos que tanto Yacir Molina como Milena Soto como los hermanos Vascopé están en, la lista, en las listas de, entre comillas, perseguidos políticos de absolutamente todos los que manejan este discurso, ¿no? Sea Amparo Carvajal, sea... Eh, Carlos Mesa, Los Cabildos, quien sea, está manejando este discurso de que hay perseguidos políticos y estos, es, estos personajes que aquí, en esta mesa, nadie se ha atrevido a defender, están en esas listas, ¿no? Entonces sí hay una defensa ahí, ¿no? O sea, no es verdad eso de que nadie los está saliendo a defender. Eh, yo creo que además están instrumentalizando esa causa para promover esta reforma judicial. Y está bien, podemos estar de acuerdo con la necesidad de que haya una reforma judicial. Y sin embargo, lo que nos tenemos que cuestionar es bajo qué términos. ¿no? O sea, quién nos toca sí interpelar al gobierno y decir, necesitamos esa reforma judicial, queremos esa reforma judicial. Hemos votado incluso, muchos de nosotros, pensando en esa reforma judicial, pero eh, sin que sea excluyente, tiene que responder a los términos de la gente que, eh, que, que se ve todos los días atentada en sus derechos por el sistema judicial ¿no? uh -huh. y yo, por ende yo le aumentaría a la, a la, a la frase de Dalem no es verdad que nadie los va a salir a defender pero es verdad que nadie medianamente sensato los va a salir a defender hasta ahí ¿Cómo se llama el? Ecuador, yo? ¿Cómo se <ríe> llamaba este señor intelectual? Alejandro Almaras él es alguien que lo está defendiendo <risa> a capa y espada, y ¿no? Con sus listas de perseguidos, uh -huh. y estos nombres están en todas las listas, en todas las listas. Entonces, claro, muy lindo lo que estamos hablando aquí en la mesa, de que sí son, qué bien que haya los juicios, que hay que responder a la justicia, etcétera, pero no, no uh -huh. es eso lo que están manejando las derechas, ¿no? No es verdad. Mauricio. Sí, mira, <coughs> yéndome al, al, a un punto de cómo yo analizo este grupo opositor, y alguna vez lo hablé con gente de comunidad ciudadana, pero, pero ellos honestamente no, no me dijeron específicamente este grupo, pero sí, uh -huh. sí sí lo dejaron, yo creo que sí lo dejaron en claro. Son ese grupo opositor que a mí me parece bien peligroso, que es el que te dice, no, no está bien que tú debatas con el movimiento socialismo, no, no está bien que tú partes con ellos, no, no está bien que ustedes elijan, si, ustedes, si se elige un defensor del pueblo, ah es porque has pactado con el más. Y eres, y, eres, y eres cómplice del... del no, no, esas no son las salidas. Y cuando uno les pregunta, ¿y cuáles son las salidas? No te responden. Yo creo que la respuesta la tienen, pero no te la van a decir. Y esas respuestas mm. son las de la Unión. Y ojo, ¿eh? tienen su espejo en el movimiento al socialismo. El espejo del movimiento al socialismo es el que le evitó evitó que Iván Arias, perdón, Iván, Iván Lima, haga la reforma judicial con gente tan proba, pero tan proba, como Carlos Alberto Goite, José Antonio Rivera, el doctor Guayar. El mismo espejo, la gente que te dice, no, tú no puedes no, negociar no, con no, ellos. No es un espejo ese. Perdón. O sea, la gente bueno, del movimiento pero, socialismo ahí decía, tienes hay, que hacerlo con la gente, hay, señor ministro. Hay mucha gente, hay mucha gente el no movimiento socialismo. No puedes elegir 10 personas. Yo, yo creo que tú, hacer, tú, ¿no? tú vas a saber más que yo, pero, eh, eh, sobre todo en este caso, pero hay mucha gente en del movimiento del socialismo que asegura que el que pacte con, con la oposición es un traidor. ¿O no? No hay nadie en el movimiento del movimiento socialismo no, que seguramente diga... seguramente sí. Bueno. Ese es correcto Tal vez no es un buen ejemplo el de la reforma judicial. Que, que insisto, con el movimiento del socialismo, no, a ver, por favor, vayan a pero firmar. Pero que no es una cuestión de personas, pues Mauricio, es una cuestión de causas. Tienes razón. O sea, no, es una cuestión de causas. ¿Quién va a decir que el doctor Guayar o el doctor José Antonio Rivera tienen un interés malo para Bolivia? O que el doctor Carlos Alberto Goite. O incluso, tal bueno, vez Carlos el doctor. Carlos Alberto Goite, con todo lo que yo lo estimo personalmente, porque era el papá de una amiga. Era un candidato del tuto. Sí, y tenía derecho. Tiene no, todo un proyecto pero político y, detrás. Y, y tiene Entonces, todo el derecho no del es que, mundo de ser. No es que si sí, sus buenas intenciones lo van a salvar. Pero tiene todo el derecho tiene del mundo. Tiene un proyecto mundo, detrás. Pero está bien si que tenga. Y no puedes un... poner 10 personas con ese mismo proyecto detrás a hacerte una reforma judicial. Está excel... Y es eso lo que la gente puede hacer. Pero está que muy bien. Que y él ha reconocido y ha hecho proyecto? No razón? puede tener un proyecto político. La gente no puede tener un proyecto no, político bueno, gente Pero no puedes quiera, hacer una, una la reforma gente, de justicia ya, pero la gente solamente que quiere, con gente de ese proyecto político quiere, o sea, estamos de acuerdo La con gente eso, que ¿verdad? quiere una reforma judicial no puede tener un proyecto no, político aparte. He dicho, no excluyente la reforma judicial. Ah, bueno, he dicho, perfecto. Excluyente. Pero no puedes hacer era una reforma incluyer, judicial con 10 personas perfecto. que tienen ese proyecto era político que, Era detrás, que incluyan más personas. Excluyendo justamente. Yo no sé si el doctor la... Guayar ha estado justo con esas personas. Yo no sé si el doctor José Antonio Rivera ha estado justo con esas personas. Y sí. No, estuvo con esas personas para la reforma judicial. El, el doctor José Antonio Rivera, yo creo que. No, tutista no, fue no muy es. No, claro, el ministro de Lima cuando el dijo. El doctor Guayar, yo creo que. Con la gente, con las organizaciones, no se dijo, no voy a hacer una reforma solamente con 10 personas. Solamente, pero tiene que incluirlos, porque la reforma es de todos los claro bolivianos. Sí. No es solamente de un sector que y quiere no es de los que, que, que, que se las libere. Y no los que firmas en el de, de, definitivamente. No, no solamente. Reforma de ellos. Judicial, sí, pero no con ellos. No solamente de no ellos. No no ellos. En sus parámetros. Yo no creo que no solamente de ellos. Para terminar esta intervención respecto al tema de qué se gana. No, pero está bien, ¿eh? Es es parte del programa, de eh, eso trata. Parte de ¿cuál, ¿Cuál es mi lógica respecto al que se gana? Yo estoy más o menos de acuerdo con Alem En el sentido de que es llevar a juicio a gente que muy poca gente va a defender No digo nadie, pero muy poca gente va a decir Está mal que los, que los pongan Pero ¿cuál es el problema? Que va a ser la misma justicia que, lo, que, que le arruinó la vida a Jerry Fernández Por el caso de Alexander estoy hablando del señor Guerrero. ¿Y qué hizo el movimiento del socialismo? Lo premió primero con consulado en Chile y ahora de viceministro. Eso es lo que quiere la reforma judicial evitar. Que dejen de castigar a los bolivianos. Mientras no haya reforma judicial, estos juicios pueden ser buenos o malos. Justos no van a ser. Natalia. Eh, dos cosas chiquititas. Primero... Eh, esta comparación que hacías con la unión juvenil y cruceñista y de la resistencia, ¿no? la unión juvenil cruceñista tiene una institucionalidad muy antigua, ¿no? o sea, es un grupo paramilitar que viene de la época de los 70, participa dentro de las dictaduras y se va transformando a lo largo de los años y es hoy lo que conocemos. La Resistencia Juvenil Cuchala no tiene esa trayectoria, no tiene como que esas bases tan sólidas. Es por eso que vemos a un Yacir Molina decir voy a hablar, voy a cantar todo, porque se da cuenta que ya no tiene nada que perder, porque no tiene una institución que lo respalde, no tiene poder económico que lo respalde. Por eso vemos también a sus compañeros, dicen yo no fui, fue él. Entonces creo que esa es la diferencia y por qué también mucha gente está abandonando a los de la Resistencia Juvenil Cuchala. Porque al contrario con los de la Unión Juvenil, eh, la gente los sigue apoyando, o sea, su, el comité sigue abogando por ellos, sigue saliendo diciendo estos no hicieron nada, pobres jóvenes, inocentes. No. Sin embargo, a los de la resistencia los dejaron solos, incluso me parece muy divertido que hoy ya nadie, muy pocos levanten las manos por ellos, les hicieron un reconocimiento en la plaza de Calacala, si no estoy mal. O sea, hay una placa con sus nombres. La el 4 de noviembre, y ellos la destruyeron porque están todos sus nombres, ¿no? Exacto, o sea, sí. justamente, o Todo sea... Ya, alguien tiene que tener esa foto, porque o sea, ahí tienes sí. a todos los integrantes sí, están, de están. eso. Sí. Entonces, claro, en algún momento fueron los héroes de Cochabamba, y hoy día son los nadies, porque se dan Ajá. cuenta que este cuate, Yacir Molina, sabe mucho. Entonces, hoy ya, ya, ya no les conviene. Lo van a tratar de anular y lo van a tratar de acá ya. Eso no más pasa. Sí, yo solamente añadiría que yo creo que justamente esa institucionalidad que tú mencionas del Comité Cívico es la que emigró a Cochabamba y consolidó la resistencia comunal cochala, ¿no? las mismas formas, mismas estrategias, pero bueno, como dices, no había una institución posterior que los sostenga, ¿no? Y ahora están abandonados. Tenemos unos cuantos mensajes, los leemos, por favor. Buenas noches, irreverentes. Que se haga justicia de una vez que les den un escarmiento para que no vuelvan a ocurrir otro golpe y maltratar a la gente. Yo me pregunto por qué no desbaratar a los de la juvenil cruceñista que la, que la misma Organismo Internacional de Derechos Humanos dijo. Muchas gracias, atentamente, Carlos Sobando. Muchas gracias, Carlos. Y es verdad, el informe de y LGI... Dijo que tanto la Unión Juvenil Cruceñista como la Resistencia Juvenil Cochala son grupos paramilitares y no es la primera vez. Ojo que en el 2008 también se habló de ese carácter de la Unión Juvenil Cruceñista. ¿Tenemos algún mensaje? Listo. Buenas noches. Comparto el pensar de Natalia que la RJC actuaba de manera coordinada y todo lo ilícito es así. O alguien me diría que el narcotráfico no actúa coordinadamente y eso viene desde antes porque ningún candidato puede entrar al Chapare en época electoral. Todo es planificado con anticipación. No nos hagamos a los ciegos, por favor. Saludos, Wilson. Gracias, Wilson, por tu mensaje. Buenas noches, irreverentes. Respecto al juicio contra los líderes de la RJC, debe ser totalmente imparcial. Y si resultan culpables, tienen que pagar, no importa quiénes sean. Pero eso no pasa cuando la justicia tiene que investigar el bando de allegados al gobierno. La justicia boliviana se quita la venda para los que son amigos del Estado. Gracias por su mensaje. ¿Cómo están? Buenas noches. Es triste la situación peruana, pero cabe la pena preguntarse si en Bolivia no hubiera ganado el MAS en 2005, Bolivia hubiera gastado en la misma situación que el Perú, con un grupo político haciendo y deshaciendo, sin solucionar las reivindicaciones de sectores sociales excluidos. Gracias por tu mensaje. Bueno, podría decir, para ilvanar con el tema de hoy, que también hay un grupo muy similar a la resistencia juvenil Cochala ahorita en el Perú, también resistiendo a las movilizaciones populares. ¿Cómo están? Buenas noches. Los medios de comunicación fueron cómplices de estos grupos paramilitares. Les daban espacio y legitimaban el miedo del cual esos grupos eran los únicos defensores. Muchos medios alimentaban su accionar de forma pasiva, pero funcionales a sus propósitos. Muchas gracias por su mensaje. Y eso sería. Tenemos unos, bueno, entonces unos cómodos 20 minutos más para hablar o comentar un poco de Ecuador. Eh, como les mencionaba, ha sido un revés para el gobierno de Guillermo Lazo, continuador de Lenin Moreno. Y fue un revés en un, en un estado, no sé si es estado o es departamento, pero de Guayaquil, en el cual... Eh, Ciudad. ¿Estado? Ciudad de Guayaquil. Bueno, Ciudad de Guayaquil, de que son 30 años que el mismo partido, 30 años que el mismo partido de derecha viene gobernando y ahora pierde pues bastante, con bastante diferencia hacia el partido de izquierda significados políticos, qué está pasando por aquí, por allá. Empezamos contigo, Natalia. Estamos viendo, creo que en Ecuador, un desgaste ya de toda la derecha, de todas las políticas neoliberales que trató, trató de implantar Lazo. Recordemos que el año pasado, por mayo, junio, hubo una gran marcha indígena que llegó a Ecuador pidiendo, o sea, paren el paquetazo económico, paren con las eh, detenciones arbitrarias y ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Fue militarizar, se militarizaron las ciudades más importantes. Entonces, hay un desgaste profundo, creo, por parte de los grupos políticos de derecha, porque se dieron cuenta que por, o sea, por la fuerza no pudieron hacer mucho más. Entonces, lo intentaron con este referéndum, ¿no? porque incluso se trató de modificar algunas cuestiones de la Constitución del 2008, sin embargo, la gente ya no les cree. O sea, dicen... Sabemos que nos van a tratar de meter nuevos paquetazos económicos, nuevas reformas eh, medioambientales, todo muy direccionado hacia el tema del neoliberalismo. Entonces, la gente dijo, no, basta. O sea, estábamos bien, correcta estábamos bien. O sea, había un proyecto de país, había un horizonte, había que modificar muchas cosas, sí, pero por lo menos no había este nivel de represión y este nivel de, eh, de separación, ¿no? O sea, Estado-población social. Entonces creo que fue un poco por ahí eh, es, se, se ha ganado en las ciudades Más importantes, justamente ha habido Una ruptura en, una, en, en Guayaquil Con el tema del partido de derecha Entonces, La gente ya tuvo esa probada De lo que significa un gobierno neoliberal ¿eh? y, y, y dijo no Hay, hay que volver donde Con Correa, eh, o sea la gente Está cansada del abuso Y un poco creo que va por ahí no Hay un desgaste total uh -huh. Dale Hombre. Eh la coyuntura siempre es algo interesante, o sea, la coyuntura internacional siempre es la que cohesiona que una determinada población pueda virar su voto hacia un lado o hacia el otro lado. Veamos el caso de Perú, veamos el caso de Bolivia, donde las derechas eh, racistas están tratando de imponer eh, drásticamente, a través de la violencia o, discursivo, o discursos incendiarios, eh, sus posturas políticas, entonces esto reconfigura y obviamente va a influir en otras relaciones políticas, en este caso los resultados de Ecuador. O sea, me parece interesante los resultados, falta ver, o sea, me voy a apoyar en el, en el penúltimo mensaje que nos dieron, ¿qué hubiera pasado si el 2005 no ganaba el más? No hay mucho que analizar ahí, hubieran continuado los mismos partidos, hubieran generado mayores abusos de poder, hubieran generado mayores influencias económicas en desmedo de los intereses económicos de Bolivia. Por supuesto que el movimiento al socialismo a la victoria del 2005 haya reconfigurado todo esto. Muy interesante, pero ¿qué es lo, lo más interesante de, de todo esto? Que la masa social históricamente organizado, nosotros los vecinos de a pie, nos hemos ido constituyendo ya no solo en el reclamo desde, el, desde las bases sociales, sino con la, a, con la victoria del movimiento al socialismo, los sectores sociales se han empoderado de la administración misma del Estado. Con pros, con contras, por supuesto que sí, pero se han empoderado de esto. En Ecuador falta ver los resultados. Se ganó, se ganó, pero veamos qué más va a pasar. Veamos cuál va a ser el proceso evolutivo del partido que ganó como sigla electoral y cómo los sectores sociales se apropian, ya sea de la sigla o, sea, o ya sea de las instituciones que administran el Estado. Y en función a eso, obviamente, Bolivia tuvo pros y contras. Eso lo hemos discutido durante más de un año. Entonces, en función a esto, considero que lo más prudente de Ecuador es leer a Bolivia y leer a Argentina, que son dos polos muy interesantes. Y en función a eso, evolucionar. Y veamos hasta dónde llega. Sí, a ver. Yo creo que el domingo ha sido sumamente importante, no solamente para Ecuador, sino para la región. Porque uh -huh. nosotros, yo, yo diría, más que Ecuador leernos a nosotros, nosotros deberíamos también leer a Ecuador y, y saber cómo, cómo, qué ha pasado allí para, para ver lo que se nos viene encima. ¿no? Eh, la consulta del domingo. Una de las consignas para votar por el, por la, por el no, que ha sido lo, que ha ganado, era castiga a Lazo, vota no. O sea, muy clarito, ¿no? O sea, realmente era un voto en contra de ese gobierno. Y ese gobierno, el gobierno de Lazo, es la herencia del gobierno de Lenin Moreno. De hecho, muchos cargos medianos y altos del gobierno de Lenin Moreno se mantuvieron en el gobierno de Lazo, ¿no? Este gobierno tiene esa característica empresarial, neoliberal, y hablaba en la nata de, de, de, del paquetazo que hubo el año pasado, con que, que, que tuvo una respuesta masiva, popular, eh, pero es un gobierno que, que también ha marcado con fuertes retrocesos, ¿no? ¿no? No sé si se acuerdan las imágenes del 2020, creo que todavía era Lenin Moreno, pero ya en el momento de transición, de eh, los muertos en la pandemia en Guayaquil, ¿no? Es una cosa atroz, ¿no? Así, aquí no hemos, ni aquí con Áñez hemos visto eso, creo a pesar de que sabemos que hubo muy mal manejo de la pandemia, pero era una cosa así eh, grosera lo que estaba sucediendo ahí. ¿no? Ah, ah, eh, igual eh, Correa siempre habla de la seguridad ciudadana, el retroceso en la seguridad ciudadana. Él dice, nosotros hemos dejado un país que era el segundo más seguro de América Latina y hoy eh, es, es, es hay, hay una inseguridad, es uno de los temas centrales ahorita para cualquier persona que hable de política en Ecuador. O sea, ha habido retrocesos sumamente importantes no en, en, en, eh, desde lo que era la Revolución Ciudadana a Lenin Moreno y Guillermo Lazo. Van a decir Lenin Moreno era del partido Correa, evidentemente se hubo una traición, y no a Correa porque eso no nos interesa, sino hubo una traición al pueblo ecuatoriano en ese caso. no Entonces, creo que eh, es es contra eso que se ha votado el domingo. Y la revolución ciudadana, que es eh, el, la, la nueva sigla, pero que es heredada, digamos, del proceso de Correa, evidentemente ha salido muy fortalecida. Pero lo importante es que ha salido fortalecida después de muchos años de haber sido muy, muy golpeada también. ¿no? Eh, yo creo que, y es aquí que hago el énfasis, porque creo que es esto lo que nosotros y nosotras debemos leer como bolivianos, que uh -huh. es que el proceso de la revolución ciudadana se ha visto no solamente entibiado durante el gobierno de, de, de los últimos años del gobierno de Correa, sino que ha sido golpeado por ONGs, los medios de comunicación, los, incluso una formación de partidos que ahora se llaman Pachakutik, por ejemplo, que es primariamente antipopular en sus medidas, pero se agarra de banderas populares para mostrarse. ¿no? Uno de, los, de, de las caras de esto era Yacu Pérez, ¿no? Yacu Pérez eh, un, un candidato que sea de eh, que, que que, las últimas elecciones presidenciales que tenía todas estas características, y aquí las conocemos muy bien, de lo indígena, el medio ambiente, o sea, banderas que son populares inicialmente, pero despolitizadas, que iban en contra de, lo, de, de las medidas, digamos, económicas de la revolución ciudadana, que los había puesto en un buen lugar. Entonces, Creo que es eso en realidad lo que ahora nos deberíamos eh, cuestionar, cómo están nuestros procesos, cuáles son la, las, las caras del entibiamiento, las caras de, eh, de estas traiciones como la de Lenín Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Las ¿no? tendencias políticas, pues. Sí. Uh -huh. Mauricio. Mira, yo, yo veo el caso de Ecuador desde la perspectiva bien boliviana uh -huh. y desde la perspectiva que trata de ir más allá de Bolivia. Uh -huh. Desde la perspectiva bien, bien boliviana, en Bolivia el MAS perdió la Alcaldía del Alto, la Alcaldía de Santa Cruz, la Alcaldía de La Paz la Alcaldía de Cochabamba. ¿Dejó de ser el partido hegemónico? No. ¿Dejó de ser eh, tal vez el único partido político que existe? No es partido, pero digamos que sí ya. ¿Como partido político al menos? No, sigue siendo el único. Pero perdió las cuatro ciudades más importantes del país. Y, y también Tarija, si no me equivoco, que... Yo, yo, yo la pondría como la quinta. Entonces, pero se habló de, ah, es que el más va a caer ahora porque se ha demostrado que... No, era un tema bastante diferente. Yo creo que esta vez no es tan diferente. ¿Por qué? Porque justamente quien ha perdido, perdón, quien ha ganado, tiene una institución. Y ahí es donde me, me iría al tema menos boliviano. Hay, en la medida en la que Ecuador siga con ese error del caudillismo... No, es que Correa. Uy, no, Correa. No, es que Correa. No, es que gracias a Correa. No, viva Correa. No, sin Correa, Ecuador no, no, no hubiera ganado partidos en el eliminatoria. En la medida que el, el Ecuador entienda que tiene que abandonar ese caudillismo que le ha hecho tanto daño al movimiento al socialismo, tanto daño al PT, tanto daño, tanto daño a Argentina, no me atrevo a decir ni siquiera al partido de, de, de la señora. En la medida que no abandonen este caudillismo, yo creo que no sirve de nada esta victoria. Y yo honestamente creo que pueden llegar a abandonarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los de los análisis que, que bueno, de los pocos análisis que vi de Ecuador eran ganó el partido, ganó la institución, ganó este algo. Y eran otras voces, claro. Y eran otras voces las que decían no ganó, que no ganó Correa. Viva Correa, no Correa. Nadie y y dice había eso, porque son no. muy fuertes los candidatos que han ganado. Claro, exacto. Pablo Muñoz, Paola, Y ese es un punto genial. Tremendos cuadros. Por eso creo que ahí hay una diferencia muy grande. En la medida en la que se abandone el caudillismo, no van a caer en el error que llegó a cometer el movimiento socialismo, el PT, y lamentablemente Argentina, que está sufriendo lo que está sufriendo. Y, y solo para terminar, porque si no lo digo me voy a arrepentir toda mi vida. Eh, había muchas gráficas que eran, ah, miren, ahora sí vamos a pintar todo de rojo y todos los, todos los países de Latinoamérica van a estar pintados de, ojo con Chile. Boric, no sé si, si su partido, si la izquierda va a volver a, a hacer a, a la presidencia. Ojo con Argentina, no sé si Argentina va. Entonces, no, yo no lo vería con tanto triunfalismo. Tal vez, lo de siempre, tal vez convenga, pero no, no lo haría. Pero sería eso o mi ley, ¿no? O Macri, o Bullrich. Ahí tú prefieres a Bullrich y a Macri que a... Que, que, que, a, de... que a, por favor, que a, que a los... De verdad, que a Bullrich. Los, que a los Fernández. Pa, por, para dis... los que no saben, Bullrich es el Arturo Murillo en Argentina. No, ¿cómo puede Es el Arturo Murillo ¿Cómo? en Argentina. ¿Cómo? Bueno. Claro que sí. Un día vamos a ver el Argentina. Sí, seguro llegaremos a eso. <risas> Igual tenemos que hablar de la reforma judicial y queda bastante pendiente. Pero bueno, continuando un poco con lo de Ecuador. Eh, ok. Ha crecido el correísmo, la de la Revolución Ciudadana. Yo coincido en que han mostrado los cuadros a mi tocayo, Andrés Arauz, en las anteriores elecciones. Le fue bastante bien, le fue bastante bien. No le alcanzó, pero era un candidato nuevo, joven, etc. Eh, pero ahora mi pregunta es, ¿por qué se da este crecimiento tan explosivo y por qué tanto castigo? A Guillermo Glas, Aquí ya se dijo un poquito neoliberal, no sé qué, no sé cuál, pero bueno, profundicemos un poquito al respecto. Y además no hay que tampoco despreciar el papel que está teniendo Pachacuti, que ya lo mencionó aquí Canela, porque si no me recuerdo si es en Guayaquil o en Quito, quien le siguió fue Pachacuti. Que Pachacuti que es pues una... Es una es una mezcla pues de organizaciones campesinas indígenas de distintas zonas amazónicas, etcétera, y que sí a veces se impone un, un candidato un poco más hacia la derecha como fue ¿cómo se llamaba, perdón? Jaco Pérez. Pérez, pero también tiene a, a Leónida Sisa, que está a la izquierda, que también está ahí dentro de Pachacutic, no. ¿no? O bueno, o estaba por lo no. menos Claro, estaba sisa O sea, es de la Conalli, ¿no? que es la confederación nacional uy, de los pueblos indígenas, digamos, del Ecuador. Ajá. O sea, es de la parte orga, de las organizaciones por eso, sociales. Por eso no es un partido, su partido era el Pachacuti. Fue en algún momento, pero realmente también marcó diferencia e incluso luego también eh, ya ahora tiene alianzas con la Revolución Ciudadana. Claro, pero en las primarias, sí, por supuesto, pero en las primarias contra Yacu Pérez, uno era la Leonida sisa también, y junto al otro líder que también estaba aquí cuando llegó Morales. León y Aziz, que tenía que ser el candidato de, de, la, de Alianza Pachac... al País en vez de Andrés Arauz. ¿no? Él el tenía Pachacuti. No, no, no. Él tenía que ser. La gente ah. había consensuado eso. Y hubo un error ahí de, la, de parte de, de... Yo creo que también de Correa, ya hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. de, de ponerlo a Andrés Arauz en vez de, de a León y uh -huh. Bueno, entonces ahí, ahí va que la pregunta sobre respecto a Pachacuti. Si se cree que Pachacuti que es así de derecha, pues bueno, entonces hay una nueva derecha que capaz estaría surgiendo o... Yo me tiro más por esta hipótesis de que también la izquierda en, en Ecuador está dividida, como se ve en la anterior elección, en la cual el voto de Andrés Arauz se vio reducido también por Pachacuti, ¿no? Pero bueno, hay varias preguntas. ¿Qué pasa con Guillermo Lazo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué ahora está despegando Revolución Ciudadana? ¿Y qué pasa con Pachacuti? Empecemos contigo, Canela. Y aquí ya estabas tomando la palabra. <risa> Bueno, ya, ya hemos hablado de la, de, la, de la característica del gobierno empresarial neoliberal, pero también hay otros elementos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esta elección también se ha visto marcada por la violencia, ¿no? Y estamos viendo que esto sucede en todo el continente, en realidad. Eh, justo el día de la elección, o, o, o en la madrugada, unas horas antes, uno de los candidatos muy fuertes, además simbólicos, de la provincia de Manabí para una de las alcaldías uh -huh. eh, fue asesinado, ¿no? Eh, eh, se llama Omar Menéndez. Y, claro... Ya, ya hemos, estamos viendo esto casi como un libreto, ¿no? O sea, hemos visto que a Francia Márquez, la vicepresidenta en Colombia, la siguen, eh, la siguen amenazando de muerte. Hace unos meses han disparado a la cabeza de Cristina Fernández. O sea, hay, hay una tendencia a la violencia que también ha sido eh, castigada, creo, el domingo, ¿no? Y, y, y eso, eso es un mensaje de la gente y eso me parece sumamente importante y profundo. Y creo que si bien hemos llegado a este punto de violencia aquí en Bolivia, eh, sí... O, o, bueno, sí hemos llegado con la resistencia juvenil, Cochala, etcétera, o sea, eso, eso no, está, no está en discusión, pero eh, en, en Ecuador han mandado el mensaje muy claro el domingo, ¿no? O sea, también se ha castigado eso. Ahora sobre lo otro, yo no creo que Pachacutic sea un movimiento de izquierdas, ¿no? O sea, yo creo que es un movimiento que ha tomado algunas banderas de lo popular, de lo que entendemos en el imaginario colectivo como popular, lo popular, en el caso de Ecuador y también nos sucede aquí en Bolivia. Lo indígena, por ejemplo, lo mismo en Perú, en, en esta región andina... Eh, han tomado esas banderas, pero las han despolitizado, las han entibiado. Y hacía un proceso de muchos años, en realidad, y con mucho financiamiento también. Si bien aquí en Bolivia financiaban a la resistencia juvenil de Cochala, pues en Ecuador estaban financiando movimientos desde ONGs, desde, desde los, incluso con apoyo de medios de comunicación, etcétera. Estaban financiando este entibiamiento discursivo de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo? Eh, enfrentarte a la revolución ciudadana, cómo enfrentarte a Alianza País, cómo enfrentarte a Correa también en este caso, fue eh, no solamente atacándolo por la derecha, sino eh, agarrándote de sus banderas y rompiéndolas, ¿no? Entonces, creo que Pachacuti que en realidad representa eso, es lo que también dentro del propio movimiento de Revolución Ciudadana ha sido un golpe suma, sumamente fuerte, ¿no? porque los han los han desarticulado con, con, con, con, con lo orgánico en muchos casos, ¿no? Lo que decíamos, la conaie La CONAIE ha sido protagonista de los Últimos, de las últimas grandes movilizaciones en Ecuador y sin embargo tiene una distancia enorme con la revolución ciudadana. Y, eso, y ahí estoy un cacho de acuerdo con, con el Mauricio también, ¿no? O sea, también pasa por los errores propios, ¿no? Yo no sé si llego a decir el caudillismo de Correa porque, evidentemente, Correa en los últimos dos años no está en Ecuador, ¿no? O sea, no estuvo en Ecuador, en, en los, no solamente en los últimos dos años. Y su figura sigue siendo sumamente importante, no solamente en Ecuador, sino para nosotros también. Pero eh, sí creo que los errores internos más todo este proceso de desestabilización dentro de la Revolución Ciudadana ha generado, ha parido prácticamente a ¿no? Entonces, creo que nos puede pasar aquí también. Y eso es, un, y eso es algo que tenemos que también saber adelantar y, y, y, y agarrar fuerte las banderas, pero no significa agarrarlas por agarrarlas para ganar elecciones, ¿no? Y esa es otra cosa, sino agarrarlas y darles contenido y formarlas y hacer de esas banderas agenda. Uh -huh. ya, a ver... Eh, eh, es, es bien interesante, che. mira haciendo un, igual otra observación un poquito rara. Eh, hay dos cosas que estoy muy seguro: uno, hay una inestabilidad institucional o un proceso de desinstitucionalización. Para empezar, siguiente, se está interpelando y cuestionando el concepto de democracia, más allá del proceso electoral, sino la forma de administrar el Estado desde lo que conocemos como el sistema democrático centralista. Eso se lo está cuestionando, no solo en Bolivia, sino en otros países. Quiero partir la siguiente parte de la, del ciclo de conferencias que hubo, no estoy seguro, el año exacto fue entre el 2009 y el 2012, pensando el mundo desde Bolivia grandes y buenos intelectuales del mundo vinieron acá a Bolivia y empezaron a postular sus tesis desde Bolivia hacia el mundo me pareció muy interesante entonces juguemos a lo siguiente eh, tenemos un estado caduco Seguir, por más que el movimiento socialismo lo esté administrando, sigue siendo la misma escuela desde la Constitu desde 1952 me animaría a decir, que se repite y se reproduce hasta el siglo XXI, 2023. Entonces, esto sigue, se sigue manteniendo. Pero hay un sector emergente, llamémosle indio, llamémoslo popular, llamémosle indígena, llamémoslo proletario, que ha administrado idealmente y prácticamente el Estado, lo que está empezando a suceder en Perú por lo menos en interpelación, está pasando, lo que está pasando en Chile, que ha sido de una forma mucho más drástica. Entonces, estos sectores, los marginados o los nadies, como hace rato lo acaba de decir la compañera Natalia, que me hizo recordar a Eduardo Galeano, estos nadies empiezan a administrar el Estado y desde ahí se empieza a generar una pugna, desde una visión social, conservadora, racista, blanca, como lo queramos calificar, y un sector emergente, lo popular, indígena e indio. Entonces, hay una pugna no resuelta. Creo que es importante empezar a repensar cuál es la solución a ello. Y eso me parece que es un proceso evolutivo del debate teórico que deberíamos tener los analistas y los políticos. ¿Cuál es el proceso evolutivo? ¿Volver a lo que decía el compañero Javier el otro día, a un Estado colonial español que los de la Nación Camba o de los, la, el Comité Cívico Pro Santa Cruz quiere retornar a lo español, a volver en barcos y todo lo demás? o fusionar, pero obviamente en esa fusión ver cuáles son los intereses populares territoriales. Uh -huh. Ahora, guste o no, guste o no, Bolivia Bolivia culturalmente se ha fusionado. Vamos a encontrar gente blanca de Sopocachi que tiene su equeco, que hace sus miluchadas, quema la mesa, culturalmente, ¿a dónde corresponde? ¿A una sociedad blanca europea o a una sociedad andina? Y este mismo y este y otras formas de actividades culturales se reproducen en diferentes territorios de Bolivia. Entonces, el debate para mí, y generar un proceso de evolución, es reconstituir nuestro proceso teórico, colonial y precolonial, repensando en qué es la nueva Bolivia. Ahí me quedaría. Gracias, Alem. Y para finalizar, Natalia. Eh, así, cortito. El tema del lazo y entender un poco qué es lo que está pasando ahora es justamente porque el lazo viene muy debilitado ya hace, hace ya un buen rato, ¿no? O sea, recordemos que se le se estaba iniciando eh, juicios por fraude fiscal, eh, la gente ya no lo reconocía, creo que tiene el 12% de aprobación, poco va por ahí. Sin embargo, el año pasado cuando hubo toda esta protesta y esta gran marcha que convulsionó un poco Ecuador, eh, incluso se iniciaron los procesos de revocatorio, ¿no? ¿Quiénes fueron los que se opusieron al revocatorio? Justamente fue el Partido Indígena, fue, o sea, fue el Pachacuti. Ellos dijeron no, tranqui, no molesten. Entonces, ahí hay que ver justamente esta ruptura, porque mientras tenías a toda la CONAI organizada, llegando a, a, a las ciudades, el partido estaba pactando en el Entonces, Hay una desconexión total, o sea, que yo creo que no hay, hay que dejar de ser muy esencialista y decir, no, es que son indígenas y se entienden porque son indígenas y ya no pasa por ahí. Creo que la canela muy bien decía, o sea, hay banderas y hay grupos que se, las han apropiado y las han entibiado y las han desechado por último, ¿no? Está, han visto más por sus intereses políticos. Y eso hay que mirarlo muy bien porque, o sea, son síntomas que se dan cuando tienes una sociedad que está muy... Eh, desgastada, creo, en un sentido de, eh, de organización, ¿no? Cuando la organización se parte y se parte y se parte porque justamente tienes mucha interferencia. Hay que verlo ahí por cuidado y hay que ver esos antecedentes que son los que hoy día creo que se están haciendo visibles, ¿no? La salida del lazo ha sido la institucional porque se da cuenta que por las armas ya no, o sea, el año pasado tuvimos, creo que casi casi 10 muertos. Uh -huh. Eso fue terrible. entonces y, ¿Y quién estaba lanzando la voz por ellos? Era pues la CONAI, los estudiantes, era la gente movilizada en ese sentido. Entonces, un poco, Ecuador no creo que nos está dando pistas un poco sobre lo que puede llegar a pasar aquí en Bolivia, porque por último son composiciones sociales muy parecidas, ¿no? Tenemos historias muy parecidas, ¿no? En tanto movimientos indígenas, en tanto eh, organización de partidos populares, organización de partidos ciudadanos, son composiciones interesantes, entonces hay que ver porque nos van a dar unos indicios. Muchas gracias Natalia, gracias a todos ustedes, nos pasamos unos cinco minutitos, muchas gracias a todos, nos vemos mañana. A esta misura.